Vale, Vamos a ver cómo cambiar el tipo de cuenta, la licencia que tenemos, a una licencia educativa. Me voy a la esquina superior derecha, hay un triangulito, pincho y veo que aquí pone Account Setting. Si estáis en español pues pondrá Configuración o algo similar. Vamos, el primero que hay de la columna, pincho y aquí me aparece el tipo de suscripción que tengo. Si veis la licencia que está adjunta a esta cuenta es pública. Le doy aquí que pondrá actualizar si está en, en o cambiar, si está en español. Pincho en el cuadrito rectángulo azul y veis que ahora me aparece un cuadro con los tipos de licencia que hay. ¿vale? Entonces aquí a mano derecha pone para estudiantes y profesores. Y planes educativos. Pincho en planes educativos. Y ya me aparece todas las posibilidades para los que somos profes o estudiantes. Me voy a la gratuita, que eh, me, me permite 4 gigas de almacenamiento y los controles de privacidad y poder descargarme las cosas a un dispositivo. Y esta es la gratuita. Estas ya son cuentas que, que cuestan dinero. Choose plan o escoger y me pide que eh, a mi cuenta le ponga la contraseña verificar y claro, aquí no me deja porque eh, me dice que no es una cuenta eh, educativa, o, o un dominio educativo, Hotmail, entonces por eso no me deja cambiarlo. Pero si vosotros aquí lo hacéis con la cuenta de Cei Pedro Duque, vale os iréis a otra pantalla muy parecida a esta, donde ya os va a pedir eh, que pongáis el, el dominio de, del colegio. Vais a buscar en Google Pedro Duque y vais a copiar la URL, esta que aparece aquí arriba. ¿Vale? La copiáis, la URL de la página que es 2educa o educa2 o algo así de la página del centro. ¿Vale? Cualquier duda la vemos el próximo día. Venga, espero que os ayude.